el tema que vamos a tratar se refiere a integral definida la integral definida nos permite a nosotros determinar con exactitud cada una de las funciones la que nos permite a nosotros ya hacer cálculo de áreas maximizar minimizar ¿sí? para lo cual nosotros vamos a ir viendo el primer paso de una integral definida es que nosotros tenemos que saber el teorema fundamental del cálculo para esto la integral definida ¿sí? nosotros la vamos a identificar a y, a y b son estos dos los intervalos a los cuales nosotros deseamos calcular por algunas razones nosotros tenemos una gráfica una función que tiene esta forma y yo quiero determinar en este punto y en este punto ¿sí? determinar el área que, se, que está bajo esta curva nosotros aquí tendríamos que esto vendría a ser b y esto sería a entonces nosotros aplicamos la, el teorema fundamental para determinar el área de bajo esta curva entre a y b se, se la identifica la integral de b y a con, y la ponemos, ponemos con referente a la función que la función que vendría a ser la gráfica no, sería f de x y esto es igual con respecto de x esto es igual a f a f de x f de f de b f de b menos f de a f viene a salir la integral sí, de la función entonces para esto nosotros vamos a hacer el siguiente ejercicio. Nosotros tenemos que la, la integral. Tenemos en los intervalos 3 y 1 de 2x más 3 con respecto de dx. El primer paso que debemos hacer es integrar esta función. Para integrar esta función nosotros tenemos que identificarla aquí tenemos la integral de una suma nosotros ya anteriormente en los capítulos anteriores hemos visto ya las reglas de integración entonces la integral de una suma nosotros vamos a tener que va a ser igual a la integral del primer término que sería 2 x que sería 1 más 1 dividido para 1 más 1 más 3 que es una constante por la función que tendríamos 3 y sería por la función x ya no iría aquí la constante c por cuanto nosotros ya tenemos establecido cuáles son los intervalos que vamos a trabajar sería el intervalo 1 y 3 luego de esto nosotros vamos a resolver y tendríamos que 2 x al cuadrado 1 más 1 es 2 más 3, 3x ¿sí? ponemos los intervalos 1 y 3 y aquí tendríamos nosotros finalmente simplificamos y tenemos que nos va a quedar x cuadrado más 3x ¿sí? en el intervalo 1 3 y esto va a ser igual nosotros en este momento voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo que habíamos dicho que es igual a la función ¿sí? del eh, del eh, rango superior menos la menos la función del inferior y nosotros tendríamos que x cuadrado voy a sustituir este valor de la variable voy a sustituir por el eh, rango que es 3 sería 3 elevado al cuadrado más 3 por 3 y menos ahora vamos a ver el el, el segundo rango que sería 1 elevado al cuadrado más 3 por 1 y nosotros resolviendo esto tenemos 3 al cuadrado sería 9 menos 9 más 9 menos 1 al cuadrado sería 1 más 3 y esto nos da 18 menos 4 y nosotros tendríamos la diferencia sería 14 esto qué significa que nosotros tenemos el área bajo la curva esta curva es 14 nosotros para poderlo visualizar si hacemos la gráfica si hiciéramos la gráfica y si tuviéramos una curva de este tipo ¿sí? en el rango 1 3 ¿sí? nosotros pudiésemos ver que esta área equivale a 14 bien gracias